Olá pessoal, boa noite. É, que bom estar aqui com vocês de novo. Mais um ano, mais um encontro. É, estamos todos muito felizes, é, todos vacinados, é, todos se cuidando. O ano passado estávamos em um momento bem difícil da pandemia, mas graças a Deus, graças à ciência, graças à vacina, é, estamos hoje aqui juntos para mais um encontro de anime, mangá, sci-fi e cultura pop no ensino de ciências. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de começar é, o nosso encontro, prestando toda a solidariedade, o nosso mais carinhoso abraço. É, estamos à disposição para que precisarem a Unesp de Rio Claro, é, o Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro, é, pelo acontecido, pelo incêndio. É, amigos, é, vocês têm... É, todo o nosso amor, a nossa solidariedade, o nosso coração está com vocês, e o que precisarem, por favor, entrem em contato conosco. Mas, passado esse momento um pouco mais difícil, eu gostaria de dar uma boa notícia em primeiro lugar. Nós havíamos é, colocado como uma das regras para a apresentação do trabalho, que somente três trabalhos seriam apresentados no último dia. Mas, é, ainda bem que conseguimos abrir um espaço é, para cinco trabalhos. Então, não teremos somente três trabalhos, teremos cinco trabalhos sendo apresentados no último dia. É, até quarta-feira, a lista de trabalhos selecionados é, sairá. É, e preparem apresentações bem bacanas, bem bonitas, porque o nível e a qualidade dos trabalhos submetidos foram maravilhosos. A gente está muito feliz com o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, e é, não havia como deixar que somente três trabalhos fossem apresentados. Tá bom? Então, na noite de hoje, mais uma vez, eu gostaria de trazer a nossa diretora do Instituto Oswaldo Cruz, é, a nossa quase mentora intelectual, Tânia Araújo Jorge. Olá, Tânia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Anunciata. Ela, ela começou a, a live e, dizer, e não se apresentou, a Anunciata Salada, <risos> pesquisadora e da Fundação Oswaldo Cruz, no Instituto Oswaldo Cruz, num no laboratório de inovações em terapias, ensino e bioprodutos, que eu tenho uma, uma honra e uma alegria muito grande de compartilhar a. Várias coautorias e vários trabalhos em conjunto. É ela que começou, junto com a Lúcia de La Roque, a invenção dos encontros de ficção científica no ensino de ciências. E dos encontros de ficção científica passamos a encontro de ficção científica, com anime, com mangá, com cultura pop. Já é o quarto encontro, e Exato. as articulações da ficção científica vão se somando, né, no Anunciata? É verdade, então, eu fico muito feliz que a gente esteja podendo é, fazer esse quarto encontro, ainda que virtual. Eu estou achando que o virtual atualmente dá mais alcance e dá mais é, espaço para a gente encontrar certeza, pessoas e discutir bastante bem as coisas, do que apenas o presencial. O presencial é ótimo, Ontem nós retomamos as defesas presenciais de tese no Instituto Oswaldo Cruz e eu fiquei oh, muito feliz. Que legal. Mas que legal. É, é muito bom a gente manter os encontros virtuais como esse aqui. Parabéns Sim. a todos os organizadores, em especial a você, em nome de toda a comissão. Muito obrigada, Tânia. A gente agradece demais sempre todo o apoio do laboratório, todo o apoio da direção do Instituto Oswaldo Cruz, a confiança que o Instituto Oswaldo Cruz deposita no trabalho que a gente tem desenvolvido e que tem trazido tanto, tanto prazer, tanta alegria a, a quem está fazendo parte do grupo e aos que agora estão submetendo trabalho. E essa é a nossa primeira experiência é, internacional aonde vamos trazer os nossos parceiros. Eu gostaria de chamar também a Sheila, é, que, a Sheila Cis. Olá, Sheila, tudo bem? Olá. Essa noite você e Tânia estarão na mediação. É, a Sheila é também é, é, doutora do nosso laboratório, é orientadora, junto com Tânia, de vários alunos do laboratório, é, que tem produzido artigos, tem produzido é, apresentações de trabalho e, e que só tem nos deixado muito orgulhosos. E vocês duas estarão conosco até o final é, da apresentação, Do nosso grupo. Eu gostaria, então, de pedir que é, aparecessem, que viessem até a telinha, os nossos companheiros da Argentina, Ana Laura, Mariana, Esse... Carlos. Olá, amigos. Olá, Carlos. Olá. Olá. São muito bem-vindos os três, muito bem-vindos, muito queridos, que fazem trabalhos maravilhosos e vão nos dar muita alegria de, de ouvi-los. E eu deixei de falar uma coisa, Anunciata, no que é a primeira uhum. vez que a gente articula o encontro e a abertura do encontro né, de anime, mangá, ficção científica e cultura pop com os seminários temáticos de ensino em biociências Sim. e saúde, em Acho que estamos bom. trabalhando a linha temática de ciência e arte no nosso programa de pós-graduação. Então, o programa de pós-graduação, no qual anunciada-se, como se fez o seu, a sua titulação de mestrado e de doutorado na linha de ciência e arte, é, digamos, um, uma, uma, uma, uma, uma instituição que pega carona nesse encontro para poder fazer um debate que a gente chama de seminário temático, que são os seminários das linhas de pesquisa do, do programa. Obrigada por essa generosidade, a comissão organizadora que nos deu. Nada, nós Acho é quebrado o encontro Acho que é importante a gente destacar que essa noite também a gente está ao vivo em três canais diferentes, né? Além do Primeira canal vez. da MSEC Pop, da PGBS e também dos nossos companheiros, o Hablamos de Chagas, né? Então, a gente dá as boas-vindas a essa abertura, boa noite, e que todos aproveitem o evento, né? Acho que a gente pode passar a palavra para os nossos convidados, na final as estrelas eu da só noite. Eu só gostaria de fazer uma observação, Sheila, antes claro, que a gente é, é, desse a cena a eles é. É, a experiência que os nossos, os nossos amigos é, têm né, é absolutamente fantástica, pessoal. Sim. Eles são um grupo de divulgação e pesquisa científica é, que tiveram um espaço na Comic Con de Buenos Aires com um stand falando sobre é, a doença de Chagas. Vejam que maravilha, é, você tem um evento, de cultura pop mundialmente famoso, que abre um espaço para divulgação científica. Isso é uma coisa, é um exemplo a ser seguido por todos nós. Então, é um prazer, é uma alegria tê-los aqui contando sobre a experiência de vocês é, nessa área. Tá? Eu acho que agora nós podemos deixar vocês sozinhos e e Não, é, e não é só a divulgação agora... científica, é a divulgação científica de uma doença negligenciada, de populações negligenciadas. Isso é mais valioso ainda. Porque fazer divulgação científica daquilo que é mais comum é fácil, mas daquilo que é mais que é mais necessário não é tão fácil. Muito obrigada. É verdade. Obrigada amigos, a cena de vocês. Até daqui a pouco. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes estamos muy contentos desde el grupo de que hablamos de que hablamos de, de qué hablamos cuando hablamos de chagas y desde el instituto nacional de parasitología fatal Chavén de granlismallo gran de compartir este espacio con ustedes eh, queremos agradecerles eh, infinitamente al laboratorio de innovaciones en terapias en cine y bioproductos ULITEP, eh, del instituto osvaldo cruz eh, por tenernos, eh, por habernos invitado esta noche a compartir este, este espacio con con todos ustedes y también queremos eh, decir y, y hacer eh, extensivo nuestra solidaridad con el Instituto de Biosciencias de la UNESP de Río, eh, de Río Claro, que sabemos que atravesó el, el incendio que nos, nos comentó Anunciata al inicio, así que extendemos entonces un fuerte abrazo eh, para todos nuestros compañeros y colegas eh, de la UNESP. Eh, bueno, eh, mi nombre es Ana Laura Carvajal de la Fuente, yo soy investigadora de CONICET en el CENDIEP, el Centro Nacional de Investigaciones y Diagnóstico en Endemoepidemias de la LISMALBRAN y soy miembro del grupo de que hablamos eh, cuando hablamos de chagas. Eh, Elder, por favor, eh, si podés compartir la, la presentación, muchísimas gracias. Entonces, eh, para dar inicio, bueno, estamos encantadísimos de estar acá, nos encantó ese, ese primer flyer que compartieron haciendo eco del quinto encuentro internacional de anime, manga, ficción científica y cultura pop, eh, así que bueno, muchísimas gracias. Estamos compartiendo, como le dijimos, este espacio entre dos eh, instituciones o grupos eh, o de paz. Eh, entonces, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y el INP. Próxima, por favor. Como mencionaba Tania, también este espacio es parte del seminario temático en ensinos en biociencias y saúde, así que, bueno, muchísimas gracias eh, por considerarnos para este evento eh, tan importante. Siguiente, por favor. Bueno, eh, como recién nos mencionaba eh, Tania, Hablar de enfermedad de Chagas eh, reconoce sin dudas toda una problemática que implica aspectos biomédicos eh, que tienen que ver, como ya sabemos, y, y en general muchas personas estamos acostumbradas, ya sea desde el ámbito eh, de la investigación o porque en algún momento de nuestras vidas nos tocó estar en contacto con algo que tenga que ver con la enfermedad de Chagas, eh, con cuestiones relacionadas con el vector, eh, o sea, con la vinchuca o el barbeiro o con el parásito, el trypanosoma cruzi, e inclusive hasta con el diagnóstico y tratamiento, que son esas tres imágenes que vemos representadas en la diapositiva. La siguiente, por favor. Conocemos también los aspectos relacionados con la distribución a lo largo del continente americano de los vectores de las distintas especies que se distribuyen desde el sur ...de Estados Unidos hasta la Patagonia eh, argentina y chilena. La próxima, por favor. Y también conocemos eh, aspectos relacionados con la distribución de Trypanosoma cruzi... ...alrededor del planeta, donde acá hay un punto súper importante para nosotros... ...y por eso es que nos interesa hablar de chagas, donde al menos hay aproximadamente... ...unos 6 millones de personas infectadas a lo largo del, alrededor del mundo... Ya no solo estamos hablando de una problemática restricta a América Latina, sino que estamos hablando de una problemática expandida a lo largo del planeta, eh, donde pueden ver, en, tanto en el continente americano como en el continente europeo, africano, en Australia, en Japón, hay personas infectadas con eh, el parásito y de ellas unos dos tercios se encuentran en las ciudades. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de Chagas, desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, eh, proponemos una mirada caleidoscópica. Y yo traje acá para compartirles un caleidoscopio que tenemos, que es clásico de nuestro grupo, eh, que como todos sabemos, si en el caleidoscopio pudiéramos y ustedes pudieran acompañarme en lo que yo estoy viendo en este momento, podemos decir que estaríamos viendo una imagen parecida a esa que estamos mostrando y compartiendo en la pantalla. Entonces, esta mirada caleidoscópica que proponemos, eh, justamente por tratarse de una problemática compleja, eh, tratamos de abordarla como si fuera un rompecabezas. Entonces, colocando esta problemática de Chagas en el centro, la siguiente por favor, podemos ver que eh, distintas piezas componen este rompecabezas este de las cuales hablamos rápida y velozmente de la pieza que relaciona los aspectos biomédicos y también los aspectos epidemiológicos, que son las fichas o piezas que se encuentran en la parte de arriba, la parte roja y la parte naranja, pero también a su vez eh, hay otros aspectos que también consideramos importantes, que son los aspectos culturales o socioculturales y los políticos económicos. Estas partes de estas piezas también componen eh, a la problemática de Chagas con la misma relevancia que tiene eh, la pieza que podemos denominar biomédica o epidemiológica. Entonces, hacemos de esta, de esta manera una, una mirada, que implica cada una de estas partes, pero además, como pueden ver de manera colorida y haciendo referencia a las cuentas del caleidoscopio, cada puntito que ustedes están viendo en esta pantalla está como pixelando una parte de cada una de esas piezas, la siguiente por favor, y por eso entonces presentamos desde nuestra mirada a la problemática de Chagas como esta figura que pueden ver aquí, donde no solo ven cada una de estas piezas representadas, sino también esta figura caleidoscópica que pueden imaginarse si la hacemos girar, cómo encajan unas con otras y cada una de ellas tienen partes de las otras que están interrelacionadas. Entonces, eh, la siguiente por favor. En este, en este contexto donde vemos que es una problemática compleja, nosotros tratamos de abordar eh, la problemática desde distintos eh, recursos, con distintos recursos, donde ponemos saberes en diálogos, realizamos articulaciones y de esta manera a su vez también diferentes tipos de producciones, para ello utilizamos distintas estrategias didácticas, en fin, tratamos de hacer eh, una serie de, de, de articulaciones distintas y una de ellas es la que traemos hoy para compartirles, que entonces eh, colabora con el Instituto Nacional de Parasitología. La siguiente, por favor. Esta articulación con, con en, en conjunto con el Instituto Nacional de Parasitología surgió en el año 2019, donde presentamos eh, una charla y mesa científica eh, para hablar de chagas en el Museo de Ciencias eh, Naturales de, de Argentina, que se encuentra aquí en la, en, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, la siguiente, por favor. A partir de, de esa experiencia, entonces, eh, comenzamos eh, a tener distintas actividades. Eh, ese mismo año, unos meses después, eh, participamos de algo que eh, en Argentina y en Buenos Aires eh, es muy eh, reconocido, que es la noche de los museos. Por una noche todos los museos de la Ciudad de Buenos Aires ahora se ha extendido a otras ciudades del país también, pero en ese momento, eh, 2019, sucedía aquí, todos los museos de la Ciudad de Buenos Aires abren sus puertas de manera gratuita eh, para toda la población que quiera conocerlos entre las 10 y las 4 de la mañana en un horario nocturno y realmente es un éxito y un suceso de gente impresionante para nuestros números, ¿eh? para los números argentinos. <ríe> Siguiente, por favor. <ríe> A partir de esa, de esa colaboración, entonces, mantuvimos otras, que fue sí, la, que, sí. la que mencionaron hace un ratito, que fue nuestra presentación en la Argentina Comic Con, que para nosotros fue realmente un... Todavía sigue generando eh, unas emociones y una, y una energía... Eh, muy, muy linda, porque fue un evento que al principio eh, nos pareció, y, y les voy a ser sinceros en esto porque lo decimos siempre, eh, algo extraño, porque ¿qué íbamos a estar haciendo ahí nosotros, hablando de Chagas justamente, en semejante evento? Eh, y de a poco nos fuimos convenciendo que era algo súper interesante y próxima, por favor, y de hecho así lo fue. Eh, eh, tuvimos un espacio, eh, un espacio donde montamos un stand con las mismas características que el resto eh, de los stands que había en la Comic-Con, eh, donde entonces pusimos eh, nuestra... disipamos todo nuestro escenario para hablar de Chagas en conjunto con, con el INP, y bueno, como pueden ver ahí, eh, Carlitos... Carlos, perdón, <ríe> creó eh, ese... ese eh, esa, eso que se ve con forma de... de, de, parbelo, de vincuca, que, no llama, que nosotros llamamos el binchucón, <ríe> Que bueno, fue un éxito absoluto. Y nos pasaron cosas muy locas como ese Batman mirando en la lupa. Verdaderamente estaba mirando, no estaba... No estaba posando para la foto. En este evento... La, las personas van eh, con sus, sus cosplayers. Bueno, no hace falta que explique absolutamente nada de esto, ¿no? Era, fue sumamente interesante. La siguiente, por favor. Para nosotros fue un flash. Realmente compartir este espacio. con Atrás de fondo, a la derecha, donde está el Hombre Araña, pueden ver una partecita de, de aquel espacio que fue maravilloso. Nos encontramos ahí con gente eh, que estudiaba distintas carreras universitarias eh, y que había escuchado hablar de Chagas, pero nunca se había imaginado eh, que podía haber un espacio para hablar de ciencia y de esta problemática dentro de la Comic-Con. Eh, bueno, y a medida que fueron pasando los días, fuimos ganando confianza y, y, y estar, estábamos súper felices de compartir ese espacio ahí. Eh, la siguiente, por favor. Eh, y, bueno, ahí pueden ver entonces eh, eh, parte de lo que fue nuestro stand, que, que tuvo un éxito realmente eh, fantástico para nosotros y para eh, los organizadores que a partir de ese momento incorporaron ya al año siguiente, eh, fue lamentablemente atravesamos la pandemia y fue de manera virtual, pero aún así ya quedó incorporado el, un espacio de, de ciencia ahí adentro eh, dándonos espacio por televisión, esto pasó en una plataforma, eh, así que bueno, continuó esta, esta posibilidad, la siguiente por favor, ahí pueden ver, eh, era realmente una cantidad de gente eh, impresionante, teníamos el apoyo de Conicet Documentales, eh, con, con los televisores y todo, todo realmente muy, muy organizado y, y y muy lindo para poder hablar justamente de esta problemática en un espacio nuevo y totalmente diferente para nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, Carlos, te paso la palabra. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Pravia del Instituto Nacional de Parasitología y quería comentarle un poco mi, mi impresión eh, sobre la Comicom, eh, cuando se nos planteó hablar de Chagas en una convención de cómics, lo primero que tuve que entender era a qué se refería el universo de la comic y eh, uno podría decir que incluye literatura, ilustración, dibujo, pintura, escultura, historia, mitología, cine, música, efectos especiales, escultura, caricatura, escenografía, juegos electrónicos, internet y otros. Siguiente, por favor. Entonces, frente a ese mega universo, eh, nosotros teníamos, veníamos de un universo un poco más limitado que es el universo Chagas, y la pregunta era cómo incorporar ese universo Chagas. Una de las primeras cosas que quisimos entender era, siguiente, por favor, era entender un poco qué era el cómic, ¿sí? Eh, y si se habían hecho cómics sobre Chagas y, y, digamos, qué tipo de, de representaciones se utilizaban. Eh, hay una, una idea tradicional, una definición tradicional del cómic, que es una narración secuencial mediante imágenes fijas y eh, que utiliza el cómic como un recurso, eh, finalmente, un recurso narrativo. La siguiente, por favor. Eh, entonces, esto me permitió entender, en realidad, la Convención, eh, en su totalidad, como eh, una reunión de amantes de los contadores de historia, de los storytelling, ¿sí? Eh, desde chico uno está fascinado por diferentes historias, eh, las historias que ve en televisión, la ciencia ficción y todo, y el universo de la Comic finalmente era eso, un universo donde la gente disfrutaba de, de ese consumo de historias. La siguiente, por favor. Eh, quería hacer medio un reconto histórico, un, una línea histórica, y decir que el proceso de, de la reproducción de imágenes como grabados empezó prácticamente eh, a finales del siglo XIX, eh, ¿sí? donde se utilizaban grabados en diferentes eh, litográficos, en diferentes periódicos, y la gente consumía esos grabados de una manera habitual. Siguiente. Eh, en los diarios se reproducían caricaturas. Por ejemplo, eh, esta caricatura que vemos acá es una caricatura sobre Osvaldo Cruz y la guerra de las vacunas. ¿Sí? Siguiente. Y también eh, hay que decir que eh, el propio Carlos Chaga fue un avanzado eh, en utilizar un formato que era muy novedoso, que era un formato cinematográfico, eh, hizo prim las primeras películas sobre pacientes con enfermedad de Chagas que se exponían en exposiciones de ciencia médica. Siguiente. Eh, y la utilización de la animación particularmente también es bastante primaria. En 1927 podríamos decir que se utilizó la primera animación con respecto al tema de la importancia de la limpieza y eh, de cómo las moscas transmitían enfermedades. Siguiente. Eh, en, la siguiente en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo una eh, utilización de propaganda, ya sean de, eh, a través de videos, ¿sí? sobre todo para luchar... Eh, con otro eh, problema que causaba digamos, la pérdida de seres humanos, además de la guerra, que era la malaria. Entonces se hacían videos de animación y se utilizaba un formato de caricatura. Entonces acá digamos que podríamos decir que hubo como una explosión del uso de una tecnología que era un formato humorístico ¿sí? y de animación Ligado a, eh, al panorama de la salud pública. Siguiente. Eh, estos muchachos que luchaban en la Segunda Guerra Mundial ya venían eh, con un bagaje que eran las revistas de acción de superhéroes y también algunas producciones de, de muy importantes, por ejemplo, como las del estudio Disney. Siguiente. Eh, y por otro lado hay que decir que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo una gran explosión de lo que eran las eh, Pulp Magazine, eh, que eran unas revistas baratas que la gente eh, consumía asiduamente como un mecanismo de escape. Siguiente. Eh, en 1943, posterior a la guerra, Disney, el estudio Disney hizo una película animada sobre eh, el control de la malaria, siguiente. Y en Argentina, eh, en plena campaña antipalúdica, antimalaria, también hubo un personaje que se llamaba el sargento DDT, que era simplemente un dibujo caricaturesco que se usaba para acompañar la campaña, siguiente. Eh, Dramas del Rancho, de 1947, si bien no es ni una animación, ni un cartoon, es una película eh, que se hizo en Argentina en un lenguaje cinematográfico que es bastante curioso para la época y que estaba eh, centrado exclusivamente eh, en la enfermedad de Chagas. Siguiente pero es recién a partir eh, de la década del 70 donde se empieza a incorporar el, un lenguaje de cómic eh, en la utilización de la problemática de Chagas. Eh, por ejemplo, la vinchuca asesina de Lorenzo Amengual perdón, la vinchuca asesina de Lorenzo Amengual eh, tiene el formato clásico de cómic, pero asociado también a algunos puntos que son eh, los conceptos de salud pública. Siguiente. En 1980, eh, Roberto Fontana Rosa, eh, que es un gran dibujante argentino, también incorporó eh, el tema de la vinchuca. ¿sí? Eh, en estos dos cómics, el tema de salud pública, si bien está presente por la referencia a la enfermedad de Chagas, no es muy notable. Siguiente. Eh, este este cómic, por ejemplo, también es del mismo tipo, se usa el formato de cómic, pero es más bien ilustrativo, es un cómic que se hizo en Chile en el año 1996. Siguiente. Pero a partir de allí se empiezan a crear... Eh, cómics y animaciones, donde eh, el paradigma de salud pública fue cada vez más notable y de alguna manera empezó a fijar los contenidos que tenían esas producciones. Siguiente. Este es un cómic también eh, norteamericano que tuvo una gran difusión, Mark Trail, que se publica en, en periódicos. Exactamente no sé la fecha en que se publicó, pero eh, hablas justamente del tema de la Vinchuque, la transmisión de la enfermedad de Chagas en un contexto más técnico. Siguiente. Eh, a partir de 2008, el Ministerio de, de Salud de Argentina también empieza a desarrollar materiales para usar en las campañas. Este material, el misterio del superhéroe, habla sobre un superhéroe que es una persona que está eh, infectada por, eh, por el parásito que produce el Chagas. Pero la idea del cómic es demostrar que eh, la presencia del parásito no implica enfermedad. Justamente por eso se toma la figura de un superhéroe. Siguiente el Partido de Nuestras Vidas, otra producción del Ministerio de Salud, ubica el Chagas y el control comunitario en el ámbito rural. Siguiente. Eh, un ejemplo también muy notable de Brasil es el cómic Carlos Chagas, 100 años de la descubier del descubrimiento de un héroe, del 2009. Eh, en este cómic... Eh, está centrado más en aspectos de tipo bioquímico y lo que es interesante, siguiente, es que eh, también hubo un artículo científico que se publicó sobre este paper donde se trató de cuantificar el impacto de las personas que recibían los conocimientos bioquímicos que tenían las personas antes de leer el paper y a posteriori, luego de la lectura del paper. ¿Sí? Siguiente. Eh, esos conocimientos científicos se analizaron por medio de diagramas conceptuales. Entonces, las personas antes de leer el paper tenían un diagrama sobre algunos aspectos bioquímicos de la enfermedad muy sencillos y luego de leerlo, eh, eh, digamos esos diagramas eran más complicados siguiente eh, el grupo de Mariana que comparta acá la pantalla también empezó a desarrollar eh, una gran cantidad de materiales propios eh, que lo notable de esos materiales es los enfoques caleidoscópicos que decía Ana y la factura cómo estaba hecho el material tanto por la calidad de imágenes y, y pinturas, en este caso, que de la tapa de este libro. Siguiente, eh, El Berrinche de la Chinche, otro libro, es un libro para chicos, que también eh, fue producido con, por el Ministerio de Salud de la Nación y, digamos, trataba de introducir el tema de chagas a los más chicos en un entorno rural siguiente Y esto que es también un hito, eh, a partir de una idea de Mariana, eh, con el estudio Birke Animaciones, eh, se realizaron una serie de ocho capítulos de animación, ¿sí? más material complementario en forma de libro, que se exhibieron por plataformas eh, digamos, públicas. Por ejemplo, el canal Encuentro y canal Paca Paca de Argentina, que tienen acceso, el Paca Paca, acceso a, los niños tienen acceso a ese canal, y el canal Encuentro, que es un canal de difusión científica. Entonces, en cada capítulo, en un lenguaje claro, se eh, hablaba de distintos aspectos de la enfermedad de Chagas. Siguiente bueno, este es un caso bastante extraño y es posible que esté relacionado con la llegada del Chagas a Japón a partir de la noticia de que un paciente emigrado de, del continente americano no había sido controlado y había eh, un paciente que tenía la infección eh, por Trypanosoma cruzi, había donado sangre en un banco de de sangre y justamente eso tuvo una gran repercusión en los medios de Japón y posterior a eso eh, este autor de cómics Ao Akato introdujo también eh, tomó parte del de, eh, tema de chagas pero en un formato de cómics ¿sí? sin digamos eh, la idea los conceptos que uno podría tener desde eh, hablar desde la salud pública Siguiente. Bueno, eh, también hay sí, una serie de videos que se hicieron ¿sí? de animaciones, por ejemplo, este es otro que habla de la urbanización de la enfermedad que fue realizado en la Universidad Nacional de Córdoba. Siguiente. Esta también es una historia sobre Carlos Chagas y el descubrimiento de la enfermedad de Chagas, que fue realizado en Brasil, siguiente. Eh, un cómic un poco más técnico, realizado también con el apoyo de la Universidad de Chagas en 2016, siguiente. Eh, una forma también eh, hecha en Brasil, de una especie de, de historia para niños, donde se introduce el tema de la enfermedad, hecho en 2019. ¿Sí? Siguiente. Y también eh, el grupo de Mariana, eh, de que hablamos cuando hablamos de Chagas, eh, sacó este libro, Chagas, Infancias y Derechos Humanos, para relacionar la problemática de Chagas en el contexto de las infancias. Siguiente. En el 2022 hay dos hitos importantes. En Brasil, eh, digamos, eh, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y el Instituto Mauricio de Sousa, se sacó eh, este, este cómic, Turma da Mónica, doenca de Chagas, que también se sacó en castellano. Siguiente. Y por otro lado, en el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas en el 2022, la Organización Panamericana de la Salud sacó cinco videos que, eh, bueno, ahí están las, los lugares donde se pueden descargar. Siguiente. Bueno, eh, acá terminó, digamos, mi charla, eh, les agradezco mucho y quería recalcar un punto en particular, que el formato de cómic ¿sí? es un formato muy adaptable para hablar de temas de salud pública, junto con las animaciones. Y nosotros, durante nuestra intervención en la Comic-Con, encontramos que es un formato fabuloso, donde la gente realmente tiene como un gran engagement, ¿no? Y bueno, dejo acá a Mariana la palabra para terminar la charla. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por el pase. Pues bueno, mi nombre es Mariana San Martino, soy también investigadora de CONICET eh, en el grupo de didáctica de las ciencias, del, de un instituto que se llama IFLICIB, por sus siglas Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos de acá de La Plata, eh, y soy integrante del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Eh, hoy estamos Ana y yo dando la cara, pero es un grupo... Eh, amplio somos muchas personas de distintas disciplinas y procedencia institucional y, y, y que abordamos y aportamos a cada producto que sale del grupo nuestra mirada y, y nuestra discusión y nuestros saberes puestos en juego y, y por eso sabemos que salen las cosas lindas que nos salen, no porque hay una persona iluminada detrás de ellos, sino un colectivo que vamos tratando de aprender eh, de lo que sale del colectivo y de las interacciones que tenemos, y aquí estamos en esas, parte de esas interacciones es lo que estamos contando hoy. Eh, yo antes de arrancar con la parte que me tocaba a mí, quiero retomar un poco lo de, lo que, lo de la experiencia de la Comic-Con, que como decía Ana, seguimos hablando y recordando, y a mí me gusta contar que con la experiencia de la Comic-Con tuve que tragarme mis propios prejuicios. Nosotras desde el grupo hablamos mucho de esto, de... de, de trabajar en contra de los prejuicios que hay alrededor de Chagas y en esto de, de, de no, no, no dudar a la hora de incorporar un nuevo lenguaje o una nueva disciplina, un nuevo escenario, pero la invitación de la Comic-Con, que nos encantó, eh, igual soy de las que decía, uy, no va a venir nadie, le está nuestro, va a nuestro, debe haber, nunca había ido a una Comic-Con, pero debe haber tanto para ver. La gente está tan en su película, como decimos acá, cada uno con su las los famosos que están firmando autógrafos, el sillón de Friends para sacarse fotos, digo, eh, no va a venir nadie, de hecho por eso un poco, eh, jugando con ese prejuicio, le pusimos por qué Chagas en la Comic-Con, nosotros mismos haciéndonos cargo de, de esto, de decir qué cosa rara, y fue tragarnos nuestro, mi propio, bueno, hablo por mí, mi propio prejuicio porque... Fue una experiencia maravillosa, un espacio de un aprendizaje enorme, fue no parar de tener personas eh, con quien conversar, compartir, que se acercaban, o porque de pronto era una gatúbela, por ejemplo, que estaba al frente, me acuerdo de eso, pero era docente de bioquímica en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y sabía el tema y se acercó a mirar, o personas que tenían chagas y se acercaban a compartir sus saberes, o personas curiosas que, que la curiosidad les acercaba en vez de alejarles, y recibimos mucho agradecimiento, me acuerdo eso, la sorpresa de haber recibido gracias, gracias por estar aquí, y bueno, para mí fue un aprendizaje enorme para, para eso, pensábamos que habíamos estado ya en casi todos los lugares donde se podía estar hablando de Chagas, bueno, hay más, y hay muchísimos más, y, y no les tenemos miedo a ah, los que vengan. Bueno, eh, dicho esto, y como parte de esta sorpresa, y este coletazo, y, esta, y este entusiasmo que nos quedó, Primero de la articulación con el INP, porque estuvo, la verdad que fue maravillosa y creo que potenció ambos espacios, y también por esto de, de, de, de explorar nuevos lenguajes, nuevos públicos, dijimos, ¿qué podemos, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer? para Acá pusimos el anzuelo por eso en la presentación, para, para enganchar, para atraer a, a estos otros públicos que a lo mejor, bueno, no se ven atraídos por el tema, y ahí es como surgió la idea del viaje del Tripanosoma, eh, que es, es el video que vamos a ver hacia el final de, de esta intervención, antes de, de intercambio con ustedes. Eh, y, y bueno, el viaje del tripanosoma surgió eso, a partir de un sueño de soñar múltiples dimensiones, muy, nuevos lenguajes, y dijimos, ¿por qué no explorar eh, el universo de la realidad virtual? Eh, y esa idea, que empezó también conversando con, con Carlos y Claudia Noce, del, del Instituto del INP, eh, implicó, bueno, nada, vamos a encarar este desafío, y otra de las formas que tenemos de trabajar del grupo es que nos gusta articular con otras instancias educativas, más allá de, de lo económico, que a veces no nos permite contratar un estudio que nos haga tal material, vemos un valor enorme en articular con universidades, con estudiantes, con docentes, y fue a partir de estas articulaciones que dimos con un docente de eh, la carrera de multimedia, y un artista además, un realizador multimedial y docente de la carrera multimedia de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Alejo Llamas, a quien convocamos para, para encarar este desafío, desde de sus saberes. Eh, la próxima, por favor. Y fue, bueno, fue que tuvimos una reunión con Alejo un 2 o 3 de marzo del año 2020, la historia, el resto de la historia lo deben conocer porque solo nos vimos una vez con Alejo y, y nos vino una pandemia encima que nos obligó, bueno, nos obligó un montón de cambios y de planes, en todos, en múltiples sentidos, y en particular con este proyecto lo que vimos, dijimos, bueno, esto de la realidad virtual implica ponerse algo, ponerse los cascos y pasarse un casco, y en esa 2020 decíamos: a lo mejor vaya a saber cuándo podemos pensar en volver a, a tener una propuesta. Como es, a lo mejor nunca. O a lo mejor dentro de 10 años, de esto de, de pasarse un anteojo de una persona a la otra, de estar juntos en un lugar haciendo fila para que toque tu turno. Bueno, entonces, de la mano, como nos gusta, nos gusta hablar también en el grupo, hablamos de oportun crisis. De la mano de la, crisis, vimos una de la crisis que nos imponía toda esta cuestión, vimos una oportunidad de, bueno, redoblar la apuesta y decir, bueno, no soltemos el sueño de la realidad virtual, pero mientras tanto trabajemos fuerte en un video que se pueda ver en esta circunstancia que nos impone la pandemia, y que quede, bueno, un video para utilizar después en las escuelas, digamos, que no dependa de la, de la tecnología del casco de la realidad virtual. Entonces, así, el viaje de Tripanosoma se convirtió, en vez de un video de realidad virtual, ya en un proyecto más grande, que incluye dos videos, uno es el que vamos a ver ahora, que es el video, el video eh, digital, eh, y otro que es la, el video de realidad virtual, que, que todavía lo seguimos ajustando detalles técnicos, esperamos tenerlo pronto y esperamos que cuando nos inviten a Río Janeiro a la próxima actividad presencial, podamos llevar el casco y, y, y atravesar la experiencia de la realidad virtual. Y nos queda pendiente, y ahí lo miro a Carlos y a Ana Laura, la guía didáctica para acompañar el proyecto. Entonces, eh, así, así, nos, así hacemos las cosas desde el grupo de que hablamos, cuando hablamos de Chagas, una pequeña idea de pronto se convierte en, una, en un gran desafío que se multiplica como un pulpo, que a veces nos abraza amorosamente y otras veces... Eh, bueno, nos complica las cosas, pero igual siempre, eh, siempre, nada, cosas llenas de aprendizaje, eh, lo que podemos contar eh, con muchos tropiezos, por supuesto, contamos acá siempre los finales felices pero de los tropiezos también aprendemos, y el viaje de bueno, implicó horas de horas, cientos y cientos, creo, no sé, Ana, de reuniones virtuales con Alejo, sí, sí. con un enorme desafío de una persona que venía del área del... Desarrollo multimedia, personas que venimos de la educación, de la biología, fue mucho aprendizaje en cuanto a, a, a, a llegar a buen puerto en las comunicaciones. En, en, en, recuerdo recuerdo la, la nada, algo muy simple y muy tonto, si se quiere, que es como el, hacia dónde va el flagelo del tripanosoma. Todo el mundo, ustedes lo han visto, lo termina dibujando como si fuera la, la colita, la parte de atrás, y en realidad el tripanosoma lleva su flagelo hacia adelante y este, esta, esta discusión hacia adelante, ¿no? ponerlo del otro lado, implicaba horas de horas eh, nada, de, de, de intercambios, intentando comprendernos y, y dialogar, y que del diálogo surgiera algo algo productivo como lo que surgió. digamos. El balance es altamente positivo. Eh, el, el resultado ya lo vamos a ver. Estoy generando expectativa en el público, es la idea, por eso hablo tanto. Espero <risa> que no esté espantando al público. La siguiente, por favor. Pero con esto de dar vuelta, digamos, de, de no, no quedarnos con, digamos, las ideas, yo creo, creemos desde el grupo que, que son buenas y poderosas cuando, cuando permiten entretejer nuevas ideas y, y, y, y generar nuevas cosas. Entonces, con el viaje del Tripanosoma, lo que hicimos fue, en plena pandemia también, en, durante el mes de chat de 2020, en un evento virtual. Otra, una nueva articulación con el Museo Argentino de Ciencias Naturales, como las, aquellas que comentaba Ana de 2019, eh, se presentó el viaje del tripanosoma en su versión preliminar. Un preestreno hicimos, y aprovechamos ese preestreno para convocar sobre todo público adolescente y jóvenes, que eran los principales destinatarios, destinatarios de este producto, a que eh, nos enviaron alguna devolución. De la mano de este evento hubo, se puso en línea un formulario para recibir observaciones, comentarios, sugerencias que sirvieron para mejorar el producto final. De hecho, eh, van a ver si, si el video tiene una voz en off, es gracias a que de esa preestreno hubo un clamor casi unánime a decir, esto está muy lindo, pero necesita una voz en off que vaya guiando el viaje, por ejemplo. Y después otros detalles que fueron ajustados gracias a este ir y vuelta con adolescentes y jóvenes que se tomaron el tiempo de mirar el video y completar el formulario. Siguiente, por favor. Luego tuvimos la suerte de contar parte de este proceso en, en, en la que fue la Comic Con que se hizo virtual, en noviembre de, del año 2020 también, eh, con un video que está online, después vamos a, a a compartir el enlace para que lo puedan ver, y de paso ahí lo pueden, bueno, nos van a volver a ver a Carlos y a mí, pero también lo van a ver y escuchar a, a Alejo Llamas, que es el realizador, explicando algunas de las cuestiones técnicas, y fue, bueno, otro otra desafío el de participar en el formato virtual de, de, de la Comic Con. La siguiente, por favor. Y este año lo invitaba, Alejo particularmente, lo invitamos a que formara parte, y contara desde su óptica, la experiencia de la, de la participación del viaje del tripanosoma, en un, un conversatorio que organizamos, el tercer conversatorio de comunicación y Chagas, con motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas de este año, donde queríamos hacer foco eh, en pensar eh, y compartir esto de cómo se construyen las narrativas audiovisuales, qué hay detrás de, de, de las narrativas audiovisuales que puede aportar o no a, a reflexionar críticamente o no, eh, frente a un tema como, tan complejo como el Chagas. Y consideramos que, digamos, quiero, queríamos contar todo esto, esperemos, estar, espero estar siendo clara, no como una seguidilla de anécdotas y eventos, sino de eh, un, me gustaría que, que lo estuvieran imaginando como un tejido, como un telar de sucesos que van enriqueciendo, bueno, enriqueciéndonos a quienes participamos, y enriqueciendo y resignificando los productos de los que hablamos. No es que hicimos un video, lo publicamos online, y pasamos al proyecto siguiente, sino que, eh, entendemos que son eh, experiencias que tienen mucho potencial y de contar ese potencial, de compartir el detrás de escena, podemos aprender para mejorar futuras propuestas y podemos también dar cuenta de, de cosas que a veces el video simplemente no, no te muestra. El siguiente, por favor. Eh, y bueno, esto es como traigo la, la misma diapo que usó Ana al principio para... Para dar cuenta de esto, por si me olvidaba de decir todo lo que dije, es un ejemplo de estos saberes puestos en diálogo, estas articulaciones, lo que vamos a compartir ahora. Eh, la siguiente, por favor, lo que estuvimos compartiendo hasta aquí, con toda la, incluso la revisión que hizo, hizo Carlos, tan minuciosa, de todos los materiales y muchos más que quedaron, si no lo hubiéramos tenido Carlos hablando tres horas, porque encontró cualquier cantidad de cosas. Eh, así que la siguiente, por favor. Eh, como estoy, está por terminar la presentación, está por empezar el video, les dejamos a disposición eh, las redes del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas, el correo electrónico del servicio de docencia del INP, para cualquier contacto, lo que estamos a la orden, siguiente por favor, síganos en las redes, por favor, para, para estar atentos a nuestras novedades, y les dejamos, agradezco mucho, y les dejamos con el viaje de tripanosoma, Elder, por favor, y podés proyectarlo gracias a partir de este momento es necesario que respires profundo que te despegues de la idea y los límites de tu cuerpo material olvídate de las dimensiones conocidas te invitamos a entrar a un mundo microscópico y sumarte a un viaje muy particular el viaje del tripanosoma El Tripanosoma cruzi es el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Es tan pequeño que solo puede verse al microscopio. Es un protozoo. Un organismo de una célula que tiene además un flagelo. No es virus ni bacteria. Hay personas infectadas con el Tripanosoma en todo el planeta. Durante su vida, el Tripanosoma cruzi cambia de formas: amastigote, tripomastigote, epimastigote, para adaptarse a los ambientes por los que transita. Por su condición de parásito, vive dentro de otros organismos, entre ellos, unos insectos conocidos como vinchucas y mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Tripanosoma cruzi no vive en aves, anfibios o reptiles. Tripanosoma cruzi puede transmitirse por la vinchuca, transfusiones de sangre, embarazo o parto, por bebidas o alimentos contaminados, y raramente en el laboratorio o por uso compartido de jeringas. Tripanasoma cruzi no se transmite por la lactancia, ni por saliva o contacto físico, como dar la mano o abrazarse, ni por relaciones sexuales. Volvamos a la vía vectorial. Las vinchucas se alimentan exclusivamente de sangre, y por eso son todas potenciales transmisoras del tripernosoma cruzi. Nacen de huevos, pasan por cinco estadios juveniles conocidos como ninfas y luego se convierten en vinchucas adultas. Cuando una vinchuca pica a una persona o mamífero infectado, se alimenta de sangre con parásitos. La próxima vez que se alimente, podrá transmitir el tripernosoma cruzi. Porque la hinchuca cuando pica, además de feca y en los excrementos, habrá parásitos. tripanoma cruzi podrá entrar en el organismo a través de la misma picadura, al rascarse o por los ojos, boca, nariz o las quemaduras. Ahora sí. El viaje microscópico va a comenzar. Vamos al instante en que la vinchuca pica a una persona o animal infectado y el parásito ingresa a su interior. Los tripomastigotes ingresan a la vinchuca por el pico rostro y comienza el viaje. El flagelo, como un látigo ondulante, propulsa el movimiento. Tripanosoma cruzi avanza por el esófago. y llega al estómago, donde diversas señales le irán indicando que debe transformarse. Se convierte en epimastigote y se prepara para encarar el largo y sinuoso recorrido del intestino. Los epimastigotes conservan el flagelo para moverse, pero además tienen la capacidad de multiplicarse. Por esto, durante el trayecto, son cada vez más y al recto llegan miles de epimastigotes. En este nuevo ambiente, hay señales que indican que se acerca el momento de hacer un transbordo. Los epimastigotes se preparan, volviendo a la forma de tripomastigotes, que serán expulsados cuando la vinchuca defeque. Iniciando así una nueva etapa del viaje dentro de un mamífero. Los tripanosomas que estaban en la materia fecal de la vinchuca ingresan al torrente sanguíneo del mamífero. Dentro del vaso sanguíneo, el tripomastigote avanza, siempre con el flagelo por delante, junto con el flujo de sangre, compuesta por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En algún momento del trayecto, el tripanosoma ingresa a una célula que puede ser del corazón, el sistema digestivo o el sistema nervioso. El tripanosoma debe adaptarse al nuevo ambiente intracelular. No necesita desplazarse y es el momento de multiplicarse. Pierde su flagelo y se transforma en amastigote. Los amastigotes se multiplican varias veces, llenando el espacio celular. Entonces, los amastigotes reciben señales para retomar el viaje transforman nuevamente en tripomastigotes. Rompen la célula y vuelven al torrente sanguíneo. Cuando el ciclo de entrar a una célula, multiplicarse, romperla y volver a salir, se repite. El tripanosoma cruzi podrá causar daños de diversa complejidad. Esto ocurre en el 30% de las personas infectadas. Su experiencia llegó a su fin, pero los tripanosomas viajan y viajan entre vinchucas, personas y otros mamíferos, una y otra vez. Y sus viajes son piezas que se suman a una trama más compleja, caleidoscópica, donde otros elementos entran en juego. Derechos humanos, políticas públicas, aspectos socioculturales y mucho más. Y se conjugan en torno a lo que conocemos como la problemática de Chavas. Não sei, esperamos... Ah, tá. Ah, esperamos. A Itania ah, voltou não, não. <risos> Esperar a Tânia voltar. É, estão todos aqui impressionados e falando bastante aqui no, no chat, né? Vou trazer aqui alguns comentários. É, o Elidio Omar né, comentou aqui que é muito importante que aqueles que não estão assistindo compartilhem o vídeo. Sim, gente, compartilhem, deixem o like... Porque até que isso chegue né, a professores, a educadores, né, que, que trabalham com esses recursos, é muito importante na, disse, na disseminação do conteúdo. O um destaque que eu quero trazer, a gente está num processo eleitoral aqui no Brasil, e aí por esse motivo a gente não vai estar destacando os comentários e nem as perguntas aqui na tela, né, porque não pode ficar registrado é, por conta da, da instituição, né, da Fiocruz. Quer fazer comentários, Tânia? Eu quero, eu estou aqui em cócegas para fazer uns comentários, na verdade, para fazer perguntas. né? Eu é. conheço o trabalho da, do grupo há muito tempo, mas cada vez que a gente se encontra tem novidades, tem novidades. Essa, essa linha do tempo que o Carlos fez na história dos... Da, a gente chama de HQs, né? de histórias em quadrinhos. Comics também, mas no Brasil ele é conhecido como histórias em quadrinhos, HQs. Ah. H, que como. como que, é, e, e eu fiquei muito, muito encantada de ver tudo, tudo isso. E uma coisa que me, me pareceu assim, bastante é, interessante, recentemente nós temos tido, eu vou enviar para vocês, acesso a outros tipos de historietas, de, de comics, que têm sido desenvolvidos em projetos de extensão de estudantes universitários. É, em Belém, por exemplo, tem na, no, na, no Departamento de, de Medicina, de Cardiologia, uma professora, a professora Dilma, que está fazendo isso com seus alunos. É muito interessante. E, mais recentemente, nós usamos também essa, essa estratégia para poder falar com pacientes que, que, que participaram de estudos, é, porque você tem sempre que fazer uma devolutiva ética para as pessoas. E na pandemia nós não tínhamos como reunir as pessoas. São pessoas idosas, são pessoas com comorbidades, então não tínhamos como reunir para falar dos resultados da pesquisa. E aí nós fizemos um, um, também uma historieta em quadrinhos, contando resultados de projetos. Aí a minha pergunta é: você que viu tantos, tantos filmes e tantas histórias, é, é, existe um levantamento maior sobre a produção em vídeo de Chagas? Porque tem. Ah, existem muitos vídeos educativos que, quando você coloca no YouTube, você puxa esses vídeos, nós, nós começamos a montar uma, uma, um canal chamado justamente Falamos de Chagas, que era no sentido do Hablamos de Chagas, para poder fazer uma espécie de repositório de vídeos nesse canal. Né? A gente quer até fazer em, nas três línguas, é, português, espanhol e inglês. Mas... É, Num certo momento, apenas encontrar os vídeos ficou sendo limitado. A gente tinha que produzir mais conteúdo, como a Mariana agora produziu esse, esse mostrou agora esse, esse último. Então não basta reunir os conteúdos, tem que sempre produzir mais conteúdos. Né? E aí, é, nessa, nessa questão de produzir conteúdos e, e de encontrar conteúdos, a gente descobre muitos conteúdos errados. E muitos conteúdos é, falsos, não só errados, erro conceitual, como mentiras conceituais. Então, eu acho que é um, é um, é um campo que é, é um campo fértil, mas ao mesmo tempo pode ser um campo minado. Eu queria que vocês comentassem sobre isso: a internet, como um campo de divulgação, que você precisa ser alerta, que você precisa ter, não é controle que não se controla, mas crítica você precisa ter uma leitura crítica, uma leitura semiótica de tudo, né? É, tanto dos vídeos e das narrativas de stop motion e de, né, de, de, de animação, como também das narrativas impressas de animação ou das narrativas é, online, de, anima de, de comics online também tem isso, ou, de, ou simples tirinhas, tirinhas de, é, é, que, que são usadas muito aqui no Brasil, a gente chama de tirinhas da ciência ou tirinhas de... É, é, de humor né, que, se, que se usa muito queria que vocês comentassem sobre isso porque eu acho que a gente está entrando num momento em que as, a comunicação né, a divulgação científica ela vai ficar cada vez mais simplista entendeu? quatro, três uma, uma tirinha, uma figura, né, como você mostrou é, três imagens contam uma história o bonequinho que vem, que anda e que cai no buraco três imagens contam uma história Você pode contar várias histórias com três imagens, são tirinhas simples, você pode contar várias histórias com muitas imagens. Então, é, é fazer isso de uma maneira orientada, de uma maneira debatida, ter um fórum mais internacional mesmo, de discussão disso, eu acho que seria muito útil nesse momento de anti ciência de anti vacina diante tudo né queria o comentário de vocês sobre isso depois, queria Sheila, depois eu também. sim eu queria complementar porque teve uma tem uma pessoa né aqui na assistindo e no chat ela postou uma pergunta bem próxima do que a Tânia está falando e ela perguntou sobre se tem alguma publicação referente a esse levantamento que o Carlos é, trouxe para gente né porque é algo muito importante essa construção histórica mesmo que, que ele apresentou e aí se tem alguma alguma revisão enfim alguma publicação científica sobre isso porque é muito boa e necessária a que a Rebeca trouxe nessa essa questão para gente. Bom, não, ainda não não hemos hecho digamos una publicación algo vamos a, estamos pensando por aí em algum momento. Eh, y sobre lo que, eh, digamos, el comentario de, de la información en Internet. Eh, yo creo que Internet, eh, digamos, es acompañado por un ruido permanente, una cantidad de ruido. Eh, sobre todo, digamos, si uno quiere indexar la cantidad de videos de, de chagas en YouTube, hay de todo tipo, de videos que, hechos por particulares por instituciones, desde diferentes puntos de vista. Incluso algo también muy interesante en la enfermedad de Chagas es la construcción del discurso, cómo ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en Argentina, que eso por ahí puede hablarlo Mariana, nosotros usábamos un término que es el término chagásico, para referirse a las personas con chagas. Y eso evidentemente eh, se ha cambiado, se han cambiado los manuales de comunicación. Entonces, quizá el material más viejo, porque internet, en Internet convive material viejo y nuevo, por ahí, eh, o sea, quizá no tenga esos enfoques más modernos de comunicación en enfermedad de Chavez. Pero creo que en Internet el problema para todos los internautas... Eh, va a ser como desarrollar una selectividad crítica ante los contenidos. Hay múltiples contenidos y hay que, de alguna manera, hay que aprender a seleccionarlos, pero vamos a convivir en un, en un mundo que, de, de múltiples contenidos de puntos de vista, algunos erraros, errados, y también que hemos encontrado eh, interesados puntos de vista que deforman información eh, de, eh, digamos a propósito, ¿sí? también en la enfermedad de, de Chagas. Yo quiero agregar, ¿puedo? Eh, me quedé pensando en la, en la intervención, pregunta de Tania, se me ocurren muchas cosas, pero una es, es contar, por ejemplo, que una compañera de nuestro grupo, Bárbara Divene, actualmente comunicadora, está desarrollando su tesis de doctorado en análisis de los materiales audiovisuales. Eh, con un recorte, no todo lo que hay, sino con un recorte particular, bueno, eh, en cuanto al, al recorte temporal, a la producción nacional, etcétera, pero, pero hay, a partir de esto que vos planteabas, Taña, eh, es verdad, todo esto nos abre un universo enorme para, incluso para investigaciones, eh, y para, para generar conocimiento que, que ponga sobre la mesa lo, el valor que tienen, las narrativas audiovisuales, las imágenes, eh, porque no, no da lo mismo, no da lo mismo cualquier imagen que yo ponga ilustrando un PowerPoint, o, o digamos, con las imágenes que elegimos estamos diciendo muchas más cosas de las que dicen nuestras palabras, entonces, bueno, está ese trabajo en curso, después... Hay como traba, algunos trabajos, en curso o ya hechos, Me estoy pensando en Jonathan Tehuelde o algo así, su apellido, que hizo todo un trabajo sobre el análisis de las imágenes que tira Google. Cuando pones Chagas, lo primero que muestra, digamos, cuán, cuán sesgadas están en un montón de aspectos. Yo creo que se trata un poco, como decía Carlos, porque no podemos pelear contra Internet o empezar a, a querer... <coughs> Eh, una vez desde el grupo sí logramos que, que se bajara un material que el mismo Ministerio de Educación estaba promoviendo, y estaba errado, lleno de prejuicios, digamos, pero fue un trabajo enorme, no es lo más frecuente que una logre, además es muy riesgoso, o sea, ¿quiénes somos para andar bajando materiales del resto? este era muy evidente, pero hay otras cosas que están ahí en el límite y que, bueno, también muy, muy... Eh, eh, egocéntrico me sale, pero no es la palabra, eh, constituirse en jueza de, de qué está bien y qué está mal, de lo que se dice y se muestra. Eh, pero, pero yo creo que el desafío por ejemplo enorme está en promover esta mirada crítica a los estudiantes eh, y a las personas que están en formación. Bueno, vos vas a encontrar muchas cosas en internet, pero no da lo mismo todo. Eh, las cosas de internet están, tienen intencionalidad, pueden estar cargadas de pre, prejuicios o no, o pueden ir en contra de los prejuicios y promover mirada respetuosa de los derechos y de las diversidades y creo que, que el desafío está en, en afinar la mirada eh, para saber qué, con qué material nos vamos a quedar y cuál otro no vamos a mirar eh, pero hay, ¿Hay mucho algo, que perdón hay algo más que me parece que se puede compartir sobre la pregunta de, de Tania que es el tiempo ¿Cierto? A la hora de, de, de pensar en, en realizaciones y en producciones que van a ser eh, disponibilizadas en internet, estamos hablando no solamente de los contenidos, sino también que tienen, tengan que ser cortas, ¿no? Esto que decías de, de las tiritas que hay que resumir en tres cuadros, una cuestión sumamente compleja, entonces eso nos obliga a tomar decisiones de qué es lo, qué es lo importante. ...que uno quiere transmitir, ¿no? Eh, podrán ver en el video... ...que hay cuestiones que... Eh, ...inclusive pueden ser... Eh, ...cuestionadas como... ...no sé, eh, se me viene a la mente ahora... Eh, ...que dice... Eh, ...los triatominos... Eh, ...se alimentan exclusivamente... ...de sangre, bueno... Eh, ...vamos a hablar de que también... ...pueden alimentarse de la sangre... ...de otros insectos y demás... ...o vamos a hablar de la problemática... ...y nos vamos a focalizar... En, en la cuestión sanguínea, y vamos a dejar de lado eh, la cuestión de la, de la entomofagia. Bueno, creo que hay, hay una serie de, de, de, de cuestiones que también nos obligan a nosotros, eh, desde nuestro lugar de, de, de, de verificar los contenidos, de seleccionar por una cuestión de tiempo eh, qué es lo más importante o no. Eh, eh, es tan complejo como la problemática a la que nos dedicamos. Yo, yo quería... Posso, Sheila, falar de novo? Eu queria perguntar, aproveitar a Laura especialmente, é que a Laura fez a apresentação inicial com aquele visual lindo da, do, do grupo Hablamos de Chagas, né? E, e que é uma maneira muito lúdica, muito, muito brincante, de apresentar o conteúdo, de apresentar um conteúdo epidemiológico, qual o impacto, qual a distribuição, é, né, as questões mais diversas da problemática de chagas. E aí teve uma pessoa, o João Vitor Lanzarini, que a partir dos seus slides perguntou assim: Gostaria de saber como que pode a dança de chagas se espalhar pelo mundo se o bichinho vive só aqui? Essa é uma típica pergunta de uma pessoa que está vendo Chagas pela primeira vez e que percebeu que se espalhou pelo mundo no seu slide, naquele, naquele diapositivo em que você mostra Chagas no mundo, com um desenho, não é com... Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre... Eu poderia responder, mas eu acho que tem, ele, ele foi tocado com essa pergunta pelo, pelo su slide, Ana Laura. Entonces, quería responder. Gracias. Gracias. Esta es justamente una de las cuestiones disparadoras de lo que uno transmite con el mensaje y de lo que uno ve de lo que la otra persona le está mostrando. Si uno sí. mira en detalle eh, ese diseño, hay uno que está al el mundo que tiene los barbeiros, las vinchucas, con la distribución. La lado de acá. Sí. Y hay otro en donde hablamos de la problemática de Chagas, pero las personas asocian Chagas con Vinchuca, únicamente, exclusivamente y probablemente porque fue así en sus inicios y esa transmisión del mensaje Chagas, Vinchuca, Chagas, Vinchuca, hace suponer que en África, en Europa, en Japón, hay Vinchucas, cuando no es así. Ahí estábamos hablando de la distribución del parásito y no de las Vinchucas no estaba el dibujo de la vinchuca en ese mapa, estaba el dibujo eh, marcando, haciendo énfasis en la problemática de la distribución de la enfermedad. Entonces es, es, es mucho del mensaje que uno transmite, de lo que uno ve y de las ideas que uno tiene a través de lo que se le ha inculcado, de que bueno, la problemática de Chagas está asociada pura y exclusivamente a la vinchuca, cuando ya sabemos que, que no es. De todas maneras, este, esta, esta pregunta que surge acá creo que nos obliga a incorporarle a, ese, a esa diapositiva un parásito para que quede más que claro y no se superdimensione super a la bichuca como siempre, y tratemos de dejar bien claro que estamos hablando en ese, en, en, específicamente del parásito y no de la bichuca. Gracias. Eh, e também porque se o, o, a gente chama de barbeiro, né? La Vinchuca no Brasil é barbeiro, chupão, procotó, tem vários nomes para falar da, da vintuca, uca como se fala mais na, no espanhol. E, mas uma das coisas que as pessoas perguntam é assim: os barbeiros viajam nas malas dos viajantes mas o parasita viaja no sangue, nos tecidos da pessoa que está infectada. Ela pode não estar doente, porque são três mapas. É o mapa dos insetos, é uma, transmissores, é o mapa do tipo de, de parasita, que também desenvolve é, é, problemas clínicos diferentes, é o mapa da, da, da infecção, onde que, que está tendo a infecção e a infecção invisível, e é o mapa da doença, onde que está do, morrendo de chagas. São muitos dados no mesmo mapa, as pessoas não entendem isso. Então, trabalhar isso de, de uma maneira lúdica, com cómics, eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Você usar os desenhos, usar os mapas para falar de coisas diferentes, né? de, de, de, de, de, de é, informações diferentes... Eh, indicadores diferentes, critérios diferentes, Eu acho que super importante isso. E vocês fazem isso. Perdão, nesse sentido, para, para redondear esta ideia, eh, nós eh, muitas vezes hacemos até a pergunta tramposa, eh, em algumas actividades por exemplo, em que trabalhamos com mapas, e isso, bom, bueno, pedindo que as pessoas nos señalen dónde há chagas. Eh, para llevar a la reflexión que hay chaga, no hay chagas donde, donde hay barbeiros. hay chagas donde hay una persona que tenga chagas. Después vemos lo demás, después vemos si esa persona tiene enfermedad de chagas o está infectada, digo, pero si la necesidad o la pregunta es dónde tengo que pensar yo el, el tema, la respuesta está en donde haya al menos una persona que yo sé que está eh, con la, infectada con el trypanosoma cruzi. Y también la otra reflexión es que de, de la mano de ese mapa que mostraban a Laura, los, los países que no están pintados no quiere decir que no haya chagas son países donde no hay registros donde tal vez no se buscó o no se registró en, la, en los boletines oficiales de epidemiología de los lugares, pero es simplemente como el mapa que, no, que nos muestra que bueno, hay que pensar en el tema en todo el mundo, en definitiva, en cada lugar con las características que el lugar imponga, porque si hay barbeiro o no hay, si hay transmisión transfuncional o no, y bueno, todas las especificidades, pero para pensar en el tema, para hablar del tema, eh, está ese mapa que nos muestra ya la, la realidad mundial. Yo acho que é muito importante esa questão que, que a Cátia trouxe, né, que a Mariana também resaltó, a, a questão do lúdico y e como que eso atrae también públicos diversificados, no só un um público. É específico ali que que já está incluso que é afetado, né, pela pela questão da, da doença de Chagas. É, dentro desse contexto, né, a gente teve uma pergunta: como que foi é, dentro dessa, desse evento, né, da Comic Con, da participação de vocês dentro da Comic Con? Como que foi a repercussão da participação do grupo? E como que vocês também fizeram a divulgação, né, desse evento dentro do meio acadêmico? É tuvimos eh, una a través de, de la difusión de, de por un lado de nuestras redes eh, pero también tuvimos el apoyo de, de institucional eh, tanto de, de las redes eh, sociales como eh, las páginas web del de, de Instituto de Parasitología y también de CONICET que bueno es una institución eh, al estilo del CNPq eh, en Brasil, digamos, es, la, es, la max, es el máximo consejo de, de ciencia y tecnología que tiene, que tiene Argentina, y bueno, eso se divulgó eh, por muchísimos canales y muchísimas vías, digamos, tener el apoyo, de, de al ser eh, Mariana y yo investigadoras de CONICET, y tener el apoyo entonces eh, doble de, de instituciones tan grandes, eh, tuvimos, eh, bueno, mucha divulgación y fue eh, se hicieron entrevistas que después salieron eh, inclusive creo que hasta en la televisión pública cierto eh, no, me, no, no me acuerdo muy bien pero eh, tuvimos muchas repercusiones eh, por ese lado y, y bueno y a través de de nuestros Seguidores. ¿Y, y a participación del público, Ana Laura. Perdón, ahí, ahí iba. También tuvimos así cosas muy locas, como por ejemplo, eh, bueno, una de las chicas que se acercó, eh, le propusimos hacer una entrevista, grabarla y que ella la subiera a sus redes sociales, que era alguien que tenía eh, muchísimos seguidores, y también eso fue como, como llevando eh, a, al resto de, de, del espacio que nosotros no manejábamos, que es todo este. Esta, estos seguidores de, de, del cosplayer, ¿no es cierto? Mari, no me acuerdo, Carlos, si, si hubo alguna otra más. Eh, digamos que no, mí... tiene, digamos, un, un área de prensa y difusión y también desde esa área de prensa y difusión se contactó con los medios, las notas. Y además, bueno, como contaba Ana, digamos, sí es cierto, digamos, algunos cosplayer de alguna manera se ofrecían también a, a participar en esto, ¿no? A sumar en la difusión. Lo cual fue muy interesante, porque a nosotros nos pareció también muy, muy, muy lindo que la imagen de los cosplayer ¿sí? Mirando un microscopio, porque es algo que de, acerca a un público... Eh, el tema es de la difusión de ¿eh? la enfermedad. Eso fue muy interesante. Yo una cosa también que quería agregar es que nosotros también a veces como especialistas en el tema de comunicación y difusión también tenemos que detectar eh, nuestros propios sesgos de cómo es que se debe comunicar. Y por eso tomo lo que dijo Mariana que uno por ahí eh, tenía preconceptos, prejuicios del público que participaba. La Comicón se llegó el lugar, eh, se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar que donde no hay vinchucas, hay chagas urbanos, ¿sí? por transmisión, fundamentalmente, transmisión de madre a hijo. Entonces, eh, el contexto por ahí de, de la, de la, de los vect del vector, por ahí era un poco desconocido, ¿no? Eh, y nos llamó a mí particularmente la atención que a pesar que eh, se hace tanta campaña de difusión en Chagas, mucha gente, que es de un nivel eh, sociocultural ABC1, se supone que es alto, desconocía la problemática de la enfermedad. Entonces eso también nos habla un poco de... Eh, ¿Cuál es el mecanismo de retorno de las campañas de difusión y del material que se produce? O sea, ¿cuál es la evaluación de todo ese material que se sube a redes y cuál es el impacto de ese material? Eh, yo creo que muchas veces hay mucho material, eh, digamos, en las redes y sin embargo el impacto es muy poco. Por ejemplo, el número de vistas que tiene. Así que es un tema, yo creo, a, a, para reelaborar, para pensar, sí, en profundidad. Yo quería fazer una pregunta para Mariana sobre a, a, a tan esperada tradução para o português do Juan y e Mateo, porque ya uh. tem anos que nós queremos o Juan y e Mateo em português y e ela nos prometeu y e, e nada. entonces... Uh. Tania, has hecho una pregunta complicada. Esto, esto, <risa> esa, esa promesa sigue vigente, va a llegar, va a tardar, <risa> va a tardar. es una promesa que viene andando en un caracol, caminando, ¿cómo se dice caracol en portugués? No sé, caminando muy lentamente. <risa> caminando muy lentamente, pero caminando. No está, no está muerta esa promesa, va a llegar. Va a llegar. Falta, falta, falta y ya que, ya que nombrás el año que viene Juan y Mateo cumplen 10 años así que estén atentos y atentas a, a, a los festejos algo, algo seguro algo lindo vamos, vamos a tratar de, de organizar é, a gente tem que usar Juan y Mateo para ensinar espanhol aquí no Brasil para as crianças es <risos> no curso de línguas que a gente tem que usar <risos> idiomas entonces a gente eu... Oi, ah, desculpe. Não, não, pode, pode, pode, pode falar. É que a gente teria que já ir encerrando, talvez dar a pedir os comentários finais né, com para cada um de vocês. Últimas palavras, deixar a Sheila encerrar no final. Bom, bueno, eh, primeiro, quero agradecer a todos, realmente, de haver... Eh, al vernos invitados y participar. Eh, la verdad que me parece que se puede hacer mucho en comunicación eh, con estos formatos, son bastante novedosos. Eh, y quizá también soy bastante abierto a los formatos que pueden estar por venir, que todavía no se han desarrollado. Eh, el cómic, por ejemplo, las animaciones tienen un poco más de 100 años, pero todavía puede haber formatos nuevos. Que, que no conocemos y realmente estoy bastante expectante de qué, qué nos espera en el futuro, qué formatos. Eh, de hecho, las plataformas tienen unos 20 años y, y, y hay millones de personas, más de 1.200 per, millones de personas que utilizan Facebook. O sea, son bastante importantes. Así que eh, la expectativa, bueno, es que, digamos, aumentar este tipo de comunicación sumar personas y, y ver para dónde vamos, ¿no? Eh, desde el punto siempre de vista de la salud pública de eh, obtener el control de la enfermedad de Chagas, ¿no? Finalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos es que agradecemos, Bien. Mariana, Ana Laura. Últimos. Bueno, entonces, me sumo, sí, me sumo a los agradecimientos de Carlos. Para mí, bueno, siempre un gusto, faltan los abrazos y, y las calpiriñas a la distancia, pero bueno, ya, ya llegará un gusto Ay, verles sí. a, a sí, sí. mate, mate, mira. Okay. Eh, va, va a ser, eh, nada, siempre un gusto articular, verlas, eh, poder compartir experiencias y, y aprendizajes con ustedes, y... Y, y recién pensada, sumado a todo lo que dice, dijo Carlos y a los desafíos que estos, estos otros lenguajes y escenarios nos, nos imponen, eh, lo, lo bueno que está, y eso lo, lo celebro y brindo por eso, de, de estar hablando de esta problemática tan compleja desde nuevos discursos, sacándole ese polvo, ese polvo gris que tiene el discurso del mal de los pobres, de la muerte silenciosa, del asesino, no sé qué día, renovando eh, todo, lo, todo lo, lo feo que se que se ha dicho eh, y, lo, y lo, desde la oscuridad de la que se suele hablar, una oscuridad que muchas veces no es no es casual ni, ni ingenua, digamos. Hay determinado discurso que se sostiene al día de hoy alrededor del Chagas que le conviene a mucha gente, a las personas que no están dispuestas a ceder el poder del conocimiento que tienen a quienes les convenía esto de decir, no, yo hablo, eh, vengo a representar la voz de las personas afectadas, y el hecho de decir, no, no tengo la voz, digamos, tengo que aprender y escuchar esas voces, la, les desestabiliza y, y, y les pone en riesgo ese, ese lugares de poder malentendido. Eh, celebro, celebro estas formas de entender la ciencia, de entender nuestro trabajo, de entender la problemática, y bueno, nada más. Que, que, que agradecer y seguir apostando a, a estas a esta maneras de, de hacer y de encontrarnos. Bueno, y yo también me sumo, muchísimas gracias por el espacio, nos encanta compartir eh, y articular con distintas instituciones, así que bueno, estar en, eh, compartiendo con ustedes, eh, a, para mí personalmente es un recuerdo maravilloso de mis épocas en el Instituto Osvaldo Cruz, así que es un abrazo enorme eh, a aquella institución que, que tanto quiero, eh, así que estoy sumamente feliz por esto y, y en términos colectivos y, y retomando un poquito lo que decía Mariana eh, nosotros eh, desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas cuando mostramos estos entramados coloridos y esta forma de, de presentar la problemática con estos dibujos que son eh, de alguna manera, de gente que no está triste, que es gente que está desarrollando su vida y mostrando lo que hace, eh, estamos, haciendo un, estamos transmitiendo un mensaje que, que lo hace desde, ese, desde esa mirada positiva y también eh, con un pensamiento y una ideología por detrás, ¿no es cierto? Así como Mariana mostraba eh, esa forma de verlo y de, y de pensarlo eh, que va tirando al oscuro, bueno, nosotros tratamos... De, de mostrar eh, la otra cara, de ponerle color, de ponerle alegría eh, y de ponerle emoción, más allá de que es una problemática, por supuesto, de salud eh, y que tiene toda su seriedad y conserva eh, su, su, su problemática de salud sanitaria, sin dudas. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias por este espacio, ha sido un gusto y muchos saludos a todas las personas que nos están acompañando de distintos lugares. Perdón, yo quiero aportar, perdón, algo muy cortito que quiero decir, porque me quedó en la cabeza desde que vi una de las diapositivas de Carlos. Eh, va un pequeño homenaje a nuestro compañero Pablo Grande, que falleció hace un par de semanas y fue el responsable del diseño del libro que mostró Carlos, del libro ese de los relatos, del diseño de la guía de Juan y Mateo, y de otros materiales más, va... Nuestro homenaje a él y nuestro abrazo a Sole, nuestra compañera y su compañera. Ver el nombre ahí, Pablo, fue lindo y quería mencionar. A arte tem esa essa mágica, né? que mantém as pessoas presentes, mesmo na sua ausencia. Mais do que a ciência, yo acho. A arte mantém más presencia do que, do que a ciência. É... E Sheila, eu só vou dar um, um, assim, agradecer aos nossos convidados, agradecer ao, a, a, ao grupo de organização do, do encontro de anime, mangá, ficção científica e cultura pop no ensino de ciências, deixar minha, minha profunda, uh, uh, meu profundo constrangimento com a, com a perda dos nossos colegas do Instituto de Ciências lá da Unesp. A Unesp Rio Claro é a sede do nosso INCT Ensino e Comunicação, Mariana, é lá que está, na, na, no, no, no, no Departamento de Educação e Matemática, é, que fica a 400 metros do prédio que, que pegou fogo. Então, é, assim, é, é muito duro para todos nós, e a gente quer dizer a eles que contem conosco, contem com a Fiocruz, contem com o Instituto Oswaldo Cruz, naquilo que a gente puder ajudar, especialmente a coleção zoológica que foi perdida agora com o incêndio. Nós tivemos um trauma grande, com a perda do nosso Museu Nacional, que perdeu tantas coleções, e agora mais um incêndio é, com a perda de acervos importantes. Então, essa questão dos acervos, essa questão da, da, da, da rede de relações, de pessoas por todo lugar, aqui em São Paulo, Rio, Brasil como um todo, e essa mensagem de alegria... Nós aprendemos muito com os portadores de doença de Chagas, as pessoas afetadas pela doença de Chagas, na Associação do Rio de Janeiro, escolheram como lema alegria de viver, alegria de viver, não, não barbeiro assassino, mas alegria de viver, porque é preciso viver com alegria enquanto você tem vida, seja ela qual for, pelo tempo que for, afetada pela, pelo problema que for de saúde. Então, manter a vida e manter a vida com qualidade é, é uma, uma tarefa dos profissionais de saúde e de comunicação, eu acho. No nosso caso, nós somos meio híbridos de tudo, porque a gente é profissional de saúde, profissional de parasitologia, mas vai entrando por esse meio da comunicação e da divulgação científica. E a Sheila agora já é uma estudiosa disso, virou <risos> tema de, de, de, de trabalho, objeto de trabalho. Você pode encerrar, Sheila, por favor? É, quero agradecer muitíssimo nossos convidados né, por terem prestigiado a gente essa noite com essa apresentação belíssima. É, eu acho que ficam aí dois, dois aprendizados né, muito grandes para a gente, que é a questão da desinformação, né, que a gente só faz frente a essa desinformação, esse contexto que a gente está estando presente, né, como cientistas né, que, que somos, né, dentro desse, ocupando nesses espaços que nem sempre foram feitos para divulgação científica, mas ocupando, ocupando eles. E outra questão também, obrigada por trazer né, a temática das doenças negligenciadas, uma das doenças, ali dialogando né, através desses objetos culturais né, e trazendo também a questão de outras dimensões, além da questão biomédica, né, que tanto, tanto se fala. Não que ela não seja importante, mas também é importante olhar os outros aspectos. É, eu vi aqui no chat e quero dar também as saudações para a dona Josefa, que é a representante, né, a presidente da, da Associação Rio Chagas, também está presente com a gente aqui nessa noite na, no nosso chat. É, quero deixar a solidariedade para os companheiros da Unesp Rio Claro, né, o pessoal do Instituto de Biociências, especialmente né, por essa perda né, em 2018, a gente teve aqui no Rio, sentiu bem perto. No dia, no dia que é comemorado o Dia Nacional do Biólogo, a gente teve o um incêndio do, do Museu Nacional e foi assim, uma perda inestimável. E agora é, o Unesp sente também essa dor, enfim, toda a comunidade científica. Eu tenho alguns avisos né, na próxima semana, na próxima quinta-feira. Quero convidar todos né, que estão aí nos assistindo para voltar, retornar, é, que teremos né, o doutor Takashi Yamanishi, falando sobre a fauna e a flora nos animes e também o Alexander Meirelles, professor, que é também é, youtuber, ele é um influenciador digital e ele criou Fantastic Cursos e ele vai falar é, sobre o percurso da ficção científica brasileira, né? ele vai fazer um apanhado histórico. É, pessoal, não deixem de assinar a lista de presença, muito obrigada pela participação de hoje, quero deixar também os agradecimentos né, o nosso apoio, né, porque somos cinco aqui na tela, mas para poder estarmos aqui, a gente tem uma equipe grande né, que está que por trás, especialmente o Eliseu, o Helder e o Pablo, que são os, os youtubers ali que estão pilotando os canais, né, os três canais que estamos no ar hoje. É, quero agradecer a Tânia, né, que vem aqui mediando junto comigo e também na figura né, da diretora do Instituto Oswaldo Cruz, aos nossos convidados. A Ana Isabelle, por ter trabalhado do chat e a Anunciata como nossa coordenadora do grupo Amicap Pop. Então, vou encerrando por aqui, pessoal. Boa noite e até a próxima semana. Tchau.